Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente, la entrevista central. Y antes, darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que hoy está de un azul milenio. Raquel. Julio, ¿qué tal? Francis, hermano de mi partido, la fuerza. Y él tiene el, el color, es el vino, más, sí, sí, más o menos rojo vino de, de los gigantes. De los gigantes. Pa, ánimo, verdad Y tengo un frío yo. Sí, frío, el sí, aire te está sí. No, estoy en el sótano. Ajá. Qué malo es. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí con nosotros como cada mañana. Bueno, la producción de Telenor informa después de mandarnos un saludo cordial de que en esta época de Navidad y siempre el señor los colmes de grandes bendiciones y utilizan esta vía para hacer formal la solicitud de anunciar a todos los televidentes que los partidos de Pelota Invernal 2018 que se están celebrando en el estadio Quisqueya Juan Marichal son transmitidos por el canal 49 de Telenor. Así es que ahí está la información, por favor seguirlo a través del canal 49 porque la pelota... Y la política sí que mueven a los dominicanos. Lo sí, mantienen vilo. Antes de presentar a nuestra invitada de honor, decirle que he visto de Hadasha Elements. Hadasha Elements está ubicado en la calle 27 de febrero, esquina Salcedo. Ahí estamos también en el teléfono 809-841-9955. Vestidos para toda ocasión. Y bueno, y los jumpers también, como ando en el día de hoy, para viernes casual, viernes social, los encuentra en Hadasha para que ande bien puesta en cada ocasión. Y en estas fiestas de Navidad, qué mejor opción que visitar Hadasa Elements. Le repito la dirección, calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís. Y ya les presento a nuestra invitada de honor, ella es la doctora Diana Paulino, nutrióloga, con ella hablaremos de temas relacionados, por supuesto, a, una, a un estilo de vida saludable o qué comer que nos resulte saludable en esta temporada, donde tenemos muchísimas invitaciones y no podemos decir que no. Buenos días, buenos doctora. Días, doctora. Un placer. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy Gracias. Y sobre todo tenerla usted aquí, ya tenemos muchísimas inquietudes por esto de, de la alimentación saludable y en ocasión de que Navidad se rompen un poco los estándares de, bueno. de consumo. Y primero, ¿qué se advierte para esta temporada y qué debemos de evitar? Muy bien, muy buenos días, así es. Resulta que la Navidad es una época que se alinea mucho lo que son eh, tradiciones, eh, por las fiestas, eh, comidas muy hipercalóricas, llaman alimentos eh, dulces, en noches frutas, comidas altas en calorías también en la, por parte de la noche, ya sea la cena, que se acostumbra a comer inclusive tarde. Uh -huh. Entonces esto trae un pequeño descontrol, porque si veíamos lo antes de, de iniciar el, las agendas, cómo se encuentran las nuestras, es decir, una actividad hoy una mañana, dos, aquella, o tres al día. Exactamente, <risa> sí. entonces esto hace una ingesta, la, la comida genera un placer. Entonces, todas las actividades, todos los encuentros terminan en, en alimentos. Uh -huh. Entonces, cada actividad de esas a las que acudimos lleva una comida, lleva una cena, lleva alimentos. Entonces, esto es lo que hace que cada vez que uno visita, cada vez que se interactúan en ciertas actividades, ingerir más estos alimentos. Doctora, Entonces, de todos los alimentos que se consumen tradicionalmente en Navidad, ¿cuáles son los que más daño hacen? Bueno, realmente... En la Navidad también se caracteriza por una esta excesiva de alcohol. Tenemos que no son alimento, sí. pero realmente es nosotros lo catalogamos como calorías vacías porque sí. aumentan, tienen un gran aporte de calorías, pero no contienen nutrientes. Uh -huh. Entonces esto ex, agrega un exceso más a los alimentos que consumimos. Asimismo también los las, las comidas elevadas en grasa, llámese el, la tradición del cerdo asado, eh, carbohidratos excesivos, tanto como el arroz, las en ciertas ensaladas que, que agregan más realmente ca, cantidades calóricas a los alimentos, porque no es la verdad que nos vamos a una actividad social donde nos van a brindar una ensaladita o una pequeña picadera, siempre es un plato fuerte, entonces por esto es que hace que se eleve más las calorías, entonces realmente uno lo que recomienda que la persona realicen por lo menos cinco comidas en el día, cuestión que cuando yo vaya a una de estas actividades, no es que voy a comer cinco veces, es que debo de ir haciendo por pausa ciertos alimentos para mantener un metabolismo activo que, mantén, que se mantenga produciendo energía de lo que yo le doy. Entonces cuando voy a consumir un alimento, tiendo a consumir en poca cantidad, porque ya tengo mi estómago un poquito ocupado, quizás un vaciamiento, y, a, y adapto una capacidad gástrica menor. Entonces lo que hace que uno por lo menos que tienda a comer menos. Y bueno, ciertas actividades donde tú dices, bueno, tengo todo un buffet en la noche, que quiero degustarlo, entonces ya sabemos que de esas tres a cuatro comidas que me corresponden antes de esa actividad a la que voy, entonces voy a voy a realizar la de pequeñas porciones y que sean ligeras o hipocalóricas, como así le llaman. Y mire qué ironía, doctora, muchos dominicanos piensan al revés, porque por ejemplo en Nochebuena dicen, yo voy a comer poco el mediodía y la mañana, Dice que para hacer estómago, guardarle espacio a ese manjar que van a disfrutar en la noche. Y, un error entonces. Y es un error, porque al contrario, tenemos que <risa> consumir los alimentos, eh, pero que sean más bajos en calorías, para que entonces poder hacer ese equilibrio. Es decir. Y a veces recomendamos también la parte de la actividad. Es decir, cuando estoy en una actividad, en un encuentro, en una fiesta, eh, consumo alimentos excesivos calóricos. Pero, ¿qué debo hacer para hacer un equilibrio? Bueno, vamos a bailar. quemar grasa bailando? Vamos, vamos a <risa> consumir <risa> la energía, aparte de la que ya se ha depositado, Correcto. por lo menos con la fiesta en, en, en el baile. Así mismo, ejemplo, ya el siguiente día, pues vamos a parquearnos un poquito más lejos y hagamos un, un ej cierto ejercicio en, una en, en la parte de la caminata, porque sabemos que ya a partir de ahora comienza el cese de, de la actividad física porque uh -huh. ya no hay tiempo, porque ya estamos en, en fiestas, entonces disminuye nuestra actividad física, entonces incrementan en el consumo de los alimentos. Usted ha dicho que el horario es importantísimo para la comida, pero lamentablemente los horarios de las fiestas son tarde ¿Cuál debe ser el horario eh, normal para cenar? por ejemplo, y que Mira, no nos haga mal. siempre recomendamos que la persona ingiera los alimentos por lo menos de dos a tres horas antes de dormir. Mm. Por eso siempre vemos la hora de las siete mm. y la hora de las seis de la tarde. Porque nuestro metabolismo tiende a disminuir. A veces tenemos mitos eh, por ahí que decimos que, bueno, que después de las cuatro de la tarde no podemos consumir fruta o no podemos sí, consumir carbohidratos. Sí, que después de las seis. Esto, <ríe> esto realmente más que todo es un mito, que yeah. es realmente una realidad. Porque lo que sucede en este caso es que, Está bien disminuye el metabolismo, pero los los los carbohidratos en exceso que consumimos, es decir, yo me desayuné con un, un pan y un chocolate, luego comí eh, arroz eh, eh, en grandes cantidades, ¿verdad? O viandas, víveres. Exactamente, o víveres. Entonces ya yo llevo un exceso de carbohidratos. Entonces cuando yo digo en la noche cenar frutas, entonces realmente noté eso, no te en un equilibrio. Porque ese, ese, ese carbohidrato, esos azúcares se van a convertir en grasa y van a ser almacenadas porque ya mi cuerpo está saturado. Entonces lo que hace es que la almacena. Claro. Así mismo sucede con las fiestas y ciertas actividades que realizamos. Es decir, si hago el equilibrio de durante el día consumo un poquito ligero, cuando consumo por lo menos en la noche, entonces ya llevo, hago ese equilibrio porque un no balance. le necesito la, la necesidad de carbohidrato Entonces así mismo vamos a una actividad, tenemos que esperar siempre. Eh, si cenamos, no acostarnos inmediatamente, porque esto en la intestino en la digestión. Nuestro organismo está preparado para que una vez consumamos los alimentos, comience una actividad. Y es el metabolismo, empiezan a degradar un proceso de digestión que consume energía. Al consumir ciertos alimentos, yo tengo un consumo calórico. La digestión provoca una, un consumo de energía de mi cuerpo, que viene de los alimentos. Entonces, cuando hacemos este... Este, esta es decir esta cena entonces mi organismo está activo me tengo despierto perfecto bailo eh, si voy a caminar un, un cierto transcurso entonces qué hace que si yo no hago esta actividad mi organismo se enlentece porque entra a en un estado de reposo entonces toda esa energía que ya le di con los alimentos lo que hace es que es almacenada sí sí es y doctor, provoca, entonces la obesidad mire, eh, entonces a todo esto yo me preguntaba si usted emplea como profesional del área de la salud y de la nutrición, ¿alguna técnica que se puedan tomar en principio para asumir la responsabilidad de llevar una vida saludable y ejercitada? Es Porque así. qué duro se le hace. Eso es así, tomar la iniciativa a veces viene, Cierto. bueno, a veces llegan pacientes que por condiciones de llegar con una glicemia elevada, es que acuden a una consulta y, y tienden a, por un evento cardiovascular acuden, por una referencia de otra especialidad es que acuden, pero realmente tenemos que crear conciencia ya en nuestros días. Eh, la alimentación saludable es más que un estilo de vida que vamos adoptando y no es algo que requiera yo llevar una dieta en específico, es yo crear un balance y un equilibrio con todo lo que yo realizo. Entonces, más que todo, siempre digo al paciente, es una motivación interna propia tuya que tienes que identificar qué deseas tú lograr, es decir, cuál es tu objetivo y por qué lo voy a hacer. Porque muchas veces hay mujeres que dicen, bueno, está que toda la ropa no me sirve. Bueno, pues ya tú tienes un objetivo que es tu closet, que realmente tú no quieres salir de esa talla. Entonces vamos a regresar ahí otra vez. Muchas veces pasa con las con las madres de pospartos, uh -huh. que dicen, wow, entonces toda esta ropa ya yo no voy a volver a mis size. Entonces ya eso es un motivo también para poder hacerlo. Muchas veces personas, hombres, mujeres, se sienten eh, la fatiga. Es decir, se cansan muy fácil, suben una escalera, entonces tienen ese no, pero... Yo no soy así. Hombre, muchas veces el, a nivel abdominal, la primera pauta que, que tenemos que analizarnos es cuando nos vamos a amarrar el cordón del zapato sí. o del tenis. Y si cuando usted ve que se le está haciendo difícil llegar hacia allá abajo, hay problemas. Hay problemas, problema, ¿verdad? Tenemos una, una, un exceso a nivel y si abdominal. Si no rinden el ejercicio, también. La actividad es física, entonces realmente es más que un estilo de vida. Es decir, algo que, que me propongo y siempre en enero, esas son las principales casillitas <risa> Doctora, que tenemos ahí panera. para iniciar el año. Yo doctor. tengo una tía que siempre empieza la dieta en enero, dice ella, pero cuando llega enero, ah, que después de la madre, y así se va. Y siempre un lunes y el próximo lunes. ¿Qué relación hay de aumento de peso con la ingesta de estas comidas que hay en Navidad, con las bebidas gaseosas que también se toman, y otro tipo de bebida que hay, acumulado todo? Toman gaseosa, comen, toman vino, comen, con vino, toman tipo arroz, de alcohol. Eh, alcohol y también comen. ¿Qué relación hay esto con, con tantas bebidas? Mira, realmente, como le explicaba hace un momentito, las bebidas son hipercalóricas. Es decir, un vaso de cerveza, una copa de vino, casi te pueden aportar la energía o las calorías que tenga un plato. Por hablarte de que un vaso contiene 146 calorías. Y, y un vino 140 y así sucesivamente, según la... Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Las bebidas gaseosas, los refrescos, no nos aportan nada. Al contrario, es a veces decimos, bueno, vamos a comprar una pizza, compramos un hamburger, pero viene acompañado de una bebida gaseosa. Esa bebida gaseosa aporta más calorías casi que, el, que, el, que la pizza y el... Y el y la hamburguesa que estoy consumiendo, entonces podemos a veces hacer un equilibrio, bueno, me, tomo la hamburguesa, me como la hamburguesa, pero no me tomo el refresco, entonces si consumo agua, entonces hay un mecanismo de saciedad, estoy consumiendo una caloría que son vacías, no me aportan ningún nutriente, no me van a dar ninguna saciedad, no me van a activar mi metabolismo, entonces por ende también voy a tener la desventaja de que van a ser directamente almacenadas, sí. porque no tienen una función ninguna en nuestro cuerpo. Entonces cuando la acompañamos de bebida, entonces aumentamos más las calorías. Porque si pongo el whisky y le agrego el, la, la gaseosa, entonces elevo más el aporte de calorías de la bebida. Entonces realmente no es favorable, porque explicaban por ejemplo, la parte del mecanismo de sensación de sed. Es decir, estoy consumiendo algo para quitarme sed. no Realmente en el caso de la gaseosa y la comida, no es algo que me va a... No lo estoy tomando. A veces decimos: me tomo un refresco, pero lo acompaño de algo. No lo hago solo. Entonces, esto eleva más el aporte de energía. Y por ende, el sobrepeso y la acumulación de, de grasas. Gracias. Doctora, cada vez estamos viendo más los, nuestros niños obesos muy temprano. ¿Cómo podemos controlarlo y también que no le afecte emocionalmente? Porque a veces lo discriminan. Le dicen, no, tú estás pasado de gordo, tú no puedes comer mucho. Entonces se deprimen esos niños. ¿Cómo trabajar eso? Realmente los niños hoy en día están sufriendo mucho bullying, específicamente más las niñas. Bueno, ya también los niños porque en eh, los niños hay una situación que hay un aumento del tejido mamario, porque es la parte eh, más eh, aumenta el, el a nivel del de, tejido graso. Entonces eh, tienden a hacer ginecomastia, un aumento de ese tejido mamario. Y entonces ya ellos comienzan a, los adolescentes principalmente comienzan a decirle que tiene teta. Entonces <risa> eh, ellos tienden a, inclusive la postura de ellos inclusive cambia porque se sienten... Se joroban un poquito cuando pasa. Exactamente, sí. por la vergüenza. Reciben mucho bullying. Eh, vemos en la consulta inclusive niños eh, que lo ve así y, creen, y ya tienen una resistencia a la insulina, que no es más que un aumento de los niveles de insulina en, en, en el organismo entonces esto crea una como su nombre lo dice, crea una resistencia entonces a veces por más que queramos ayudar al niño, tenemos una condición que nos afecta, uh -huh. su mismo organismo le está exigiendo un consumo de glucosa Genero des necesito más glucosa para poder eh, disminuir mis niveles de insulina, uh -huh. entonces lo lleva a consumir malos alimentos por lo que en los niños siempre recomendamos eh, incentivar mucho lo que es una alimentación saludable que hagan sus comidas, porque es que a veces llegamos a la casa y ellos no miran el plato, se van a la despensa a buscar ciertos alimentos, ¿Qué es lo que acostumbramos a recomendar, que los niños eh, no consumir, no llevar dulces, eh, meriendas y ciertas papitas a la casa, a la despensa, porque realmente la consumen en menos del tiempo de la que fueron compradas y programadas, entonces eh, esto es algo que genera un consumo inmediato, es un consumo directo al, al que vamos a, a, a llevar de estos alimentos y estos glúcidos. Entonces, el consumo de fruta es muy importante, concientización con los vegetales, porque no es que el niño se pone a dieta, es que le damos una educación y le explicamos el por qué consumir ciertos alimentos. Porque cuando identificas, encuentras a un niño consumiendo, por decir, una papita, tú le enseñas y le observas. El, el etiquetado artesanal mira cuántas calorías, mira cuántas grasas y esto no te va a aportar nada, no tiene ninguna vitamina ni ningún mineral entonces correcto. doctora a todo esto yo soy político analizo la política y me preocupa mi país hablamos de valores en lo que nos cuesta un mes la canasta familiar se han planteado usted o la sociedad de médicos o nutriólogos presentarle al país una opción de canasta familiar que a la vez tienda a ser propositiva o saludable y que quizás abarate los costos de vida del dominicano. Mira, realmente la canasta familiar... Hace eh, un milagro, Fran. Eh, sí, sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero realmente vemos que cada vez las industrias que nos ofrecen los alimentos vienen, vienen con menor calidad. Entonces eso es más que una parte... Comercial, sí, sí. de nosotros mismos. Si cada uno de nosotros aprendiéramos lo que es un etiquetado sí. nutricional y comenzáramos a dejar ese producto que tiene menos calidad sí. en, en ahí, esa empresa se preocuparía y diría: sí, sí. ¿Por qué mi producto no lo, no lo consumen? Entonces, es porque aquel tiene menos azúcar, es porque aquel tiene menos sodio. Entonces, ahí nos preocuparíamos un poquito más por mejorar la calidad doctora, de nuestros productos. Doctora, ya la música nos dice que el tiempo se nos está agotando. Pero antes de preguntarle, ¿cómo podemos hacer una cena saludable de Navidad? Mira, <risa> Sincero. Realmente, Otro milagro. realmente es una tradición. La, el truco está en cómo elaboremos los alimentos. Yeah. Tomar conciencia de la... Menos, menos sazón. Exactamente. Tenemos que tener que utilizar ciertos sazones que aumentan la cantidad de sodio en nuestra comida. Eso le, provoca una retención hídrica, retención de líquido. Entonces también vamos a aumentar sí. un poquito más. Eh, así mismo como los condimentos. La, la utilización de las grasas, y señores, no hay que poner tan, tanta variedad en la mesa, porque eso es lo que hace que la, el plato se vuelva tan hipercalórico, porque es que tenemos, ponemos muchas opciones. Sí, sí, sí. Es un es camión reducir, que se pone, nada ¿no? Es mejor reducir, <risa> Ay, es realmente, realmente es mejor reducir. Doctora, reducir ¿dónde, ¿dónde podemos ¿Dónde encontrar ese servicio y esa eh, tan explícita eh, trayectoria hacia el consumidor de su experiencia? Así es, nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Siglo XXI, edificio profesional, suite 405, con los teléfonos del 588-3888, extensión 410, para las citas. ¿Cómo no? Muchísimas bueno, gracias. Sabe, gracias a la doctora por estas uno. excelentes recomendaciones para estas fiestas de Navidad, que se nos va de la mano un poquito en bebida y en comida, pero que debemos tener un control para luego no lamentarnos en enero. Claro. <ríe> gracias gracias doctora Diana Paulino, nutrióloga, por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más Aquí en De Mañana.